¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos en una nueva serie llamada Little Nightmare. Eh, juego desarrollado en el motor de Unreal 4 y de los creadores de Limbo y que ahora pues también están realizando un nuevo juego. ¿no? Eh, vamos a comenzar una nueva partida. Es una partida en 2D. ¿vale? Es un juego en 2D. Es más eh, visual que jugable creo, es un poquito también de plataforma si no me equivoco, pero creo que es muy poco, es más estilo aventura gráfica eh, con plataformeo que otra cosa, así que nada, vamos a ello, partida nueva, seleccionar capítulo, bueno obviamente no podré seleccionar ningún capítulo, pero tengo curiosidad, ojo, claro están todos bloqueados, pero aquí ya nos estamos spoileando. ¿Qué hay? Eh, que hay cuatro capítulos solo. ¿O esto será la primera, el primer capítulo? No entiendo nada. Puedo seleccionar este, pero lógicamente lo que voy a hacer es comenzar una nueva partida. Así que venga, dije eh, ranura. Obviamente todas vacías. Y a ver qué tal. Voy a poner un poco el aire que si no me... aficio. Aficio. Tengo problemas con el aire, no me gusta ponerlo en grabación y tal... ...porque de vez en cuando suena bastante... ...pero bueno... Eh, ...cosas que pasan, ¿no? A ver qué es esto... ...estamos en una zona... ...en un mundo sombrío, ¿no? Oscuro y maligno... ...ya veremos... ...lo único que conozco del juego... ...es... ...que somos un... ...una... ...creo que es una chica con... ...una capucha amarilla... ...y que tiene que estar huyendo... ...de gente gigante... Es lo único que conozco. Bueno. ¿Una geisha o qué? <risas> La cama es una maleta. Vale, somos muy pequeñita, ¿no? Porque eso es una maleta normal y corriente, entiendo. Y esto, y lo demás son como latas y cosas así. Ah, ya me puedo mover. Vale. Tenemos profundidad, ¿vale? Esto es lateral pero con un poco de profundidad, como se suele llamar, 2.5 y tal y bueno, cada vez que le doy a las latas tiene sonido, tiene física y además como parece que me desequilibro un poquito tenemos detallitos como polvo en el ambiente, el sonido de las gotas, la física de las latas la física también de bueno, del rastro de, del chapoteo, ¿no? de aquí del agua Vale. Eh, ¿Qué cojones? ¿Dónde cojones estamos? ¿Qué es esto? Vale, que me he chocado con una caja. Además se ve muy poco, ¿eh? Se ve muy, muy poco. ¿Esto qué es? ¿Se enciende esto o algo? No tengo ni idea de ahora mismo de botones ni de nada. Pero, vale, esto se sale. ¡Ojo! Con el círculo... Vale, tenemos un mecherito muy útil. ¿Y cómo es? ¿Con el cuadrado? ¿Con el cuadrado? No, con el triángulo. Vale, manteniendo triángulo. ¿No? A ver. No sé, no entiendo. Antes lo he hecho. No sé cómo pillar esto. Ah, vale, con R2. Con R2, claro, es que cuando no me... No hay ningún tutorial ni nada. Vale, y con L2 te agachas. Ok. Vale, y con el círculo, pues vas eh, dándole al mechero. Que no sé si se apagará o algo. Bueno, si le vuelvo a dar el círculo, pues se quita, ¿no? Vale. Está guay las luces y tal. No se me apaga el mechero. Bueno, también es verdad que lo tengo debajo de mi cabeza. Me gusta el sonido. No sé si me he hecho algo de daño. Así podemos ir un poquito más a sigilo. Y como esto es 2.5... Vamos a ver si por aquí hay coleccionables o algo. Con esto se salta, vale. R1 sirve para algo. L1 para algo. No tengo ni idea. De momento voy a quitar el mechero. No creo que se gaste. Pantalla súper limpia. Y vemos... No sé ni dónde estamos... Pero hay cadenas al fondo, tío Y bueno, las puertas son súper grandes No sé si estamos en una especie de carguero No tengo ni idea, esto es un coleccionable No lo sé, de momento lo voy a agarrar Porque igual sirve para algo Podemos, vale, agarrar objeto y también a la vez agacharnos Uy, uy, uy, un sofá Pero quien vive aquí, por favor ¿Quién vive aquí, tío? No, es que no tengo ni idea Por aquí colillas Que no puedo agarrar Y esto no lo puedo mover La cacerola esta la puedo mover Ya por curiosidad, no Está como... O pesa mucho O bien estanclada, ¿no? Al suelo No entiendo nada ¡Ojo, ojo! Lo puedo... Me cago en tu prima Pues lo acabo de romper... Y no sé si había que, que, que agarrar algo o qué. Vale, saltamos y nos, y nos agarramos. Mira la física de la de la, de la... de la colcha esta, tío. Hay un señor aquí ahorcado, me lo parece a mí, con una nota de suicidio. ¿Podemos agarrarla? ¿No podemos agarrarla? Uy, no me gusta que no se pueda agarrar. ¿Por qué? Pues porque... Me gustaría enterarme un poco, ¿no? A lo mejor dice... Adiós, mundo cruel. Eh, no sé. Y comenta algo, ¿no? A ver. Guay. Muy bien la física, sí. ¿Eso qué es? Esto negro... Da un poquito de mal rollo Tenemos aquí pisadas, tenemos huellas Nos hemos manchado con algo negro Y ahora, bueno, ya se nos ha quitado Pero hemos creado huellas, gente Hemos creado huellas que no sean Que nos se eliminan ni nada ¡Ojo! Lo he abierto Creía que no lo iba a poder abrir ¿Puedo escalar? Puedo escalar, aquí hay unos zapatos que dan un mal rollo Que flipa, vamos a investigar primero esto ¿Se puede ir por aquí? No, por ahí van No sé, las cosas esas extrañas algo me indica No sé por qué Que estamos como en una especie de Vale, si suelto R2 Pues me caigo, ¿no? Vale El sonido del frigorífico Y yo, este me mola, ¿eh? De momento Lo han puntuado muy bien Pero ya sabéis que eh... Eh, eh. Vale Pues acabo de morir eso mata Muy bien, muy bien Unos bichos extraños Digamos que son como serpientes eh, Era una pesadilla, ¿no? Vale, vale, vale, no pasa nada Vale, ¿cómo, ¿cómo se corre, tío? ¿Aquí podrá llegar? No Parece que si me alejo lo suficiente Pierde el rastro Aquí tenemos una válvula Podemos escalarla Pero no nos sirve de nada Vale Otro Otra mierda de estas, vale, de momento hay que huir De momento hay que huir, no sé si podremos cerrar la puerta Sería lo suyo Pero, mmm, no De momento vamos rapiduti Aquí tenemos Agarra, agarra esto y vete Agarra esto y vete no sé esto para qué sirve. Ahí está, estupendo. No tenemos mucha fuerza. Este trepará. No creo, ¿no? Ups, se cayó. Vale, tenemos por aquí periódico. Tira dos. Bueno, toca escalar quizás. No sé cómo vamos a escalar aquí tú. Un poco raro. Podemos agarrar algo La válvula no Y esto lo podemos escalar Hombre, esto es más escalable mm -hmm. eh, Cuidado Que te pegas una leche que flipa El problema es Que ahora mismo estoy totalmente perdido Gente A no ser que pueda arrancar esto Madre mía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 Vale, no sé si habrá coleccionables o algo Pero de haberlos, me los he pasado Vale Ahí está, lo hace solo Vale, eso creo que es un punto de control, ¿eh? O tiene pinta, no lo sé Ay, joder, más. ¿Qué, ¿Qué son las cosas esas? Que no sé cómo llamarlos No, no Madre mía, cómo me he agarrado ahí al límite, gente Con el R2, vaya reflejos que tengo Chaval Vale, esto es para saltar para atrás, ok. Vale, y aquí cuidadito, no sé si agachado, agachada. No sé por qué se me hace que es una chica, tío. Se ve muy poco. Estoy perdiendo intensidad del mechero, ¿eh? O eso me parece. ¿Qué sitio más extraño? Y tengo muchísima curiosidad sobre la historia de este juego. ¿Qué representamos? ¿Qué somos? Vale, un poquito las persianas, ¿no? <risa> Venga, ya hace buen día. Vale, creo que tenemos que ir súper rápido. Tí. Lo que pasa es que no voy a llegar, ¿no? No. Vamos a tener que hacer el salto de la muerte. Y digo de la muerte porque es probable que muera. No, por aquí no Creo que va a ser mejor por aquí Vale Una, dos y tres Ni de coña, ¿eh? Se me está escapando algo Vale, tiene que haber algún objeto para ponerlo Y tapo... O oh, tenemos un botón de correr o yo estoy loco A ver, a ver, a ver, con cuadrado Sí, sí, sí, con cuadrado se corre, vale Joder, pues ahora me entero, tú Para mi gusto, o al menos para mí Yo prefiero Ah, ahora me lo pone Hijo de su prima Ahora me lo pone Ahora me lo ha indicado, vale, por ahí se puede ir o sea, que podemos correr. ¿Y por aquí qué hay? ¿Hola? ¡No! Venga, sube. Ahí está. Que quiero ver qué es lo que hay aquí, tú. ¿Qué quería que esto...? Vale. Estos son cobros coleccionables, ¿no? Que hay que encontrarlos a todos. Un poco extraño, pero... Aquí ya no... Ah, sí, sí, sí. Me puedo agarrar, ¿eh? Lo que pasa es que ya aquí... Vamos, bueno, que no me ha servido de nada. Bueno. Cuidado. Bueno. Nuestro amigo Antonio... Arrastrando algo, una caja o algo. Parece una cárcel, ¿no? También, en cierto sentido, de mascotas o algo. Digo mascota porque somos pequeñines, ¿no? Y también vemos las criaturas esas raras. Vale, vamos a hacer esto. Así. Vale, sale el ojete. Y a ver qué tenemos aquí, porque esto ya me da un poco de mal rollo. Tenemos una rata, no sé si serán enemigos. Las ratillas. Vale, esto está electrificado. ¿Podemos hacer rata a la brasa? No. Ha huido. Vale. Esto lo podemos agarrar, ¿no? Y mover. Perfecto. Con esto llegaremos a desconectar la corriente. Muy bien. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vale, vale, ha ido tiempo suficiente, menos mal. Eh, hmm. Aquí tenemos diferentes plataformas. Vale, tenemos algunos objetos como esto de aquí. Perfecto. Ostras, qué guapo tú. Qué guapo. Ay. Me cago en todo. Vale, yo lo que quiero... Si yo salto, ¿esto se va o no? Es que quiero agarrar el chisme ese, vale. Creo que igual... Igual no, no hacía falta, vale. ¿Y esto para qué? ¿Para qué quiero yo venir aquí? Es mi gran pregunta. ¿Para qué quiero yo ir para atrás? ¿Para atrás? No lo entiendo Esto se puede agarrar Esta cosa No entender yo Nada absolutamente ¿Por qué Se puede ir hacia atrás? Hacia atrás se puede ir Y no entiendo ¿Por qué? Ven para acá campeón Chucu, chucu, chucu, chucu. A tomar por cool. Ah, vale. Entiendo. Bueno, entiendo. A la vez que no. O sea, que tenemos que llegar hasta aquí. Súper Rápido. Tenemos que llegar aquí súper rápido entonces, ¿no? No me ha gustado mucho el puzzle este, pero bueno, es lo que hay Sube Ya decía yo que esto tenía que ser importante por algo Y es porque tenemos que volver a desconectar esto Y ir a toda mecha, tú Vale, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Corre. Corre. Perfecto. Muy bien. Vale. Por ahí no podemos llegar. No me gusta la luz. Nah, esto creo que va a dar bastante miedo. Porque sé que luego me van a perseguir... Eh... Gente grande, ¿no? Entonces, ¡ojo! Un ojo. Los convierte en piedra. Están petrificados. No voy a averiguar... Corre. No voy a averiguar qué pasa aquí, ¿eh? La verdad... Vale, se puede subir por arriba. Y por aquí tenemos a alguien. Vale, creo que el objetivo será llegar ahí, ¿no? Y me imagino que de un salto... No podemos llegar. Vale, creo que necesitamos más carrerilla o algo. Bueno, de momento vamos por las jaulitas. Tan tranquilamente... A ver... Ahora por aquí sí que se puede ir, ¿eh? Vale, se puede volver. Que Estaba fijando si se podía volver o no. ¡Hola! Un cuadro donde está él dibujado con otro, ¿no? Son como niños, entiendo O sea Nuestra cara Es como de papel, somos sombra No sé lo que somos Pero esto es como que niños Demasiados niños veo, ¿no? Vale, creo que ya no podremos hacer más nada ¿O sí? Aquí tenemos el ojo El ojo que todo lo ve El ojo que nos quiere matar, ¿no? Entiendo Vale, y creo que por aquí ahora ya no hay más nada que hacer. O sea, todos estos son como coleccionables, entiendo, pero. Toma, ¿eh? Somos ahora mismo Nassan Drake. O si somos chica pues seríamos Lara Croft. La pregunta es: si el traje fuera rojo. ¿Creería más que es un chico en vez de una chica? Eh, creo que es una chica por el color. O es simplemente por... El estilo de... De la capucha y demás. Hmm. Curioso, ¿no? Vale, tenemos aquí una cama. Uf, qué mal rollo, ¿no? Vale, y esto se podía agarrar, se tiraba... Y boom... Vale, por suerte no deja nada. Y esto es para esconderse. ¿Qué coño? Dejamos manchitas. Vale, pues ya está. Aquí había un secreticio y eh, no podemos hacer que esto arda, ¿no? Yo y mis ideas pirománticas. Pirománticas, ¿sabes? De piroma, ¿no? De hecho... Esto no lo podemos agarrar... Ah, vale, es que la puerta está totalmente rota. Ok. Vamos a quitar el mechero, no vaya a ser que se gaste o algo. Que creo que no se gasta. Pero por si acaso. Bueno, tenéis el vídeo, podéis dejar un buen like si os está molando esta experiencia. Aunque de momento tiene que romper aún... Vale, ojo, cuidado, que está eh, Antonio aquí. Que ha venido a ver a los niños. Los niños que están vivos. Digo, a lo mejor son estatuas o algo. Si enciendo el mechero, entiendo... Estoy intentando ir a la cama esta, pero bueno. Rarillo, no puedo, no puedo subirme. Tienen toda la misma animación de echarse para un lado. Pero curioso cuanto menos, ¿no? ¿Esto es algo? No. No entiendo lo de los niños, tío. Porque son niños... Un, o sea, son niños... Grandes, ¿no? Sí, sí, tiene pinta Son niños grandes Son bebés Vale, esto lo podremos agarrar No P Creo que deberíamos agarrarlo, ¿no? No podemos agarrar esto Ah, bueno, podemos subir por aquí Muy bien, pues de momento guay Me gusta el detallito de De llevar la mano a la pared Por aquí Bueno iba a decir, podríamos dejarnos caer Pero es que Es que no creo que sea buena idea Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Tenemos hambre? Así estoy yo, gente. Que, que, que he hecho. Llevo un día y medio sin comer. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. No, hombre, porque estoy haciendo limpieza de cuerpo y no sé qué rollo. Pero que. que ¿Nos está diciendo el juego que necesitamos comer? Aquí hay un comedor justo. Justamente, ¿no? Cuando lo necesitamos. Y un señor que no se ha comido las lentejas... Y hasta que no te las comas... No las tejas campeón. Hasta que no te las comas... Tendrás lentejas para desayunar... cena Y de todo. Ojo, dámela así, bro. A comer... Pero ese niño... Es un niño de ellos. Y nos ha ayudado. En vez de dar la alarma o algo. Mira, podemos hacer tiro cosas así. Está todo triste. Bueno, otra soga. La gente aquí está muy malita, ¿no? Se suicida y tal. La música está bien, ¿eh? También. Una duchita. Bueno, va a ser complicado con la capucha. Dejamos también huellas por estar mojados, tío. Eso, creía que no iba a tener ese detalle, pero sí que lo tienen. Sí que lo tiene. Fijaos, las huellas. Ya el último detalle sería Si las huellas son más largas o menos largas Que sí Son más largas cuando corres Lo cual tiene sentido Vale, esto está electrificado Tenemos ahí una caja que no sé muy bien para qué es Hombre, a ver Por aquí de momento Se puede seguir yendo Vale, creo que podemos. Corre me ha asustado, creía que esa cosa se caía tú. Vale, aquí podemos hacer una especie de guardado Genial Si quiere el juego Ahí está Muy bien Y aquí puedo, uh, puedo trepar Bueno, bueno Es que es una zona bastante Grande, ¿no? También es verdad que nosotros somos súper chiquititas y tal... Pero... ¿Se podía seguir subiendo? Bueno, yo creo... Que da igual, ¿no? Sí. No sé si hay daño de caída. Entiendo que habrá un daño... De caída letal o algo así. Por ejemplo, si me caigo de aquí hasta... El principio de la cadena... Pues igual me muero. Para un lado, para otro... Mm. Agárralo con más fuerza Vale, no puedo Vamos a darle a la palanca a esta entonces Y el objetivo será Vale Ok, ahora vendrá a la derecha Vale, la energía entonces no se acaba, ¿no? ¡Corre! No me lo creo Es que me pasa en todo el juego La perspectiva, gente La puta perspectiva de los cojones ¡Ay, señor! La puta perspectiva No, hombre, no me digas que empiezo aquí Que he hecho la velita del guardado El autoguardado muy mal, ¿eh? No mal, porque es que además me puedo caer bastantes veces. Tío, autoguárdame. ¿Para qué coño incendió la velita? O sea, ahora entiendo. Esto, mira, a tomar por culo. Mira, estoy enfadado. No o se ha... Joder, ha tardado en escucharse el... Madre mía, pues sí que... Sí que está esto profundo, ¿eh? Sí que está esto profundo. Vamos a intentarlo otra vez, por favor... Vale. Por favor te digo, juego, mmm, no me rayes, ¿vale? A ver, mira, está. está. A ver, esto se puede. ¿Ojo? Ah, no. Vamos a trepar. Eh, vale, vamos a tener cuidadito, vamos a fijarnos bien dónde comienza la caja y todo el rollo. Hacer posible, ¿vale? Es un poquito más a la derecha, así o sea, estamos bien, estamos bien ubicados, o sea, sería a partir de aquí justo, por aquí no debería tener yo ningún problema. ¿Vale? Fácil No puedo trepar la cadena todavía Hasta que se pare Lo cual, bueno Creo que lo suyo sería Poderlo hacer aunque estuviese en movimiento Y escucho un ruido ¿Vale? Vale, me lo imaginaba Vamos a sacarlo al máximo dentro que cabe. Este no se puede abrir. Este sí se puede abrir. Esto va a ser... ¿Qué hace? Esto va a ser una especie de puzzle. Interesante. Vale. Ya está, ya está, ya está. Pero creo que del tirón, ¿no? La verdad. Eh, Muy buena. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Vamos. Corre. Corre. A ver, no tiene ni pinta de que vuelva la luz. Así ah, te lo digo, pero bueno. A ver, ¿esto qué es? Hola, buen señor. Buena criatura. A ver, por favor. Claro. ¿Yo qué sé, tío? No se me agarra el muñeco, por favor. Que se me haya guardado ahí, arriba. Eh... No me lo creo. No me creo el autoguardado de mierda que tiene este juego, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices, juego de los cojones? ¿Qué dices? Que además la caja aquí ya no está. O sea, tengo que hacer... No, no, no. Me niego. Me niego. Si va a ser así todo el rato. yo el problema que tengo con la perspectiva y demás... Eh, fatal el juego fatal el juego puede ser una obra maestra pero esto para mí es intolerable tío no voy a perder el tiempo haciendo el mismo nivel todo el rato porque yo mmm, tenga una discapacidad visual o porque no esté claro el juego para, para decir Hostia, tengo que eh, agarrar la soga esa Que no sé por qué él no la ha agarrado en ningún momento Y he estado apretando R2 todo el rato Pues mmm, eso me fastidia A tomar por culo el juego eh, Pintaba, bueno, interesante Tenía muy buenos detalles La iluminación, eh, lo artístico Molaba Pero eh, no voy a poder jugarlo, tío por cosas como estas que creo que son mínimas, tío, ya puedes hacer unos peores gráficos, ya puedes hacer una peor banda sonora, una peor todo, pero tío, para mí lo importante es que en la jugabilidad no falle nada, no falle nada y no poner un punto de carga decente es que me toca los cojones, además para que sale la, el puto ojo ahí abajo... Y para qué enciendo yo las bombitas de mierda Si al final el punto de carga va a ser este, tío No, no, me niego, me niego Es que a la vez Nada, lo dicho, me niego Que me ha atrapado aquí ahora un bicho eh, Paso, paso, paso eh, Lo dejo aquí No sé si va a haber serie no, no, Es que no sé si estoy dispuesto a perder el tiempo con esto Y que me dure una hora más el juego por la cara, tío Porque esto a mí me quita totalmente el ritmo Me enfada, tío me enfada. Así que... No sé. Esto creo que lo voy a subir al canal. Simplemente porque... Me parece interesante el ver los detallitos que tiene el juego y demás. Pero aparte, esta última reflexión y esto último que ha pasado... También me parece interesante para cualquiera... Para cualquier persona que quiera hacer un maldito juego. Y es que... Tío. Sobre todo en este tipo de juegos. Que, o sea... Hay algo... Interesante, porque si fuera el Hollow Knight en cierto sentido y aquí hubiese plataformas complicadas o lo que sea o, o, o algo más interesante que hacer, pues mira, lo entendería que el tiempo, el, el guardado automático estuviese más atrás. Lo entendería dentro de lo que cabe, pero es que en este juego que es solamente andar y es plataformeo de momento, tío, eh, no me hagas un guardado hace 10 minutos o 15 o 5 o 20, tío, ponme ahora un, un guardado más arriba aquí yo en fin, eh, lamentable lo dicho, muchas gracias por verlo no sé si os interesaría que subiese la serie completa, si veo que tiene mucho apoyo pues lo intentaré hacer, pero de momento es dinero tirado tío, dinero tirado y una muy mala impresión que me llevo de estos desarrolladores, ya no me gustó de por sí el limbo, aunque lo, es, es verdad que lo jugué muy poquito y creo que fue en consola o algo eh, pero es que ahora con este segundo juego eh, totalmente desilusionado, tío. Totalmente desilusionado. Eh, no me he podido pasar el juego por esto. Y yo no estoy dispuesto a perder el tiempo. Si no tuviera nada que hacer o cosas así, a lo mejor lo intentaría 20 veces más. ¿Vale? O, supo o si supusiera un reto de verdad. Pero es que no supone un reto. Es simplemente que, coño, veo una puta soga, creo que la puedo escalar. Igual que he podido escalar unas putas cadenas. Digo yo. Pues todavía me quedo con la duda si se puede ir por la soba o no, porque era como el único camino que se veía, ¿no? Pues ya está, simplemente eso. Muchas gracias, un saludo y hasta más ver. Adiós. Una pena.